Llegó la hora de tocar. Se viene El Grito, el concurso de bandas para escuelas secundarias más grandes de la provincia. Concurso El Grito, Concepción del Uruguay. Arrancando a, a trabajar en lo que es Concepción del Uruguay, la sede nueva del Grito, que es un concurso de bandas y solistas eh, para escuelas secundarias. Eh, bueno, básicamente arrancamos todo lo que es visitas a las escuelas para que los chicos. Eh, bueno, se enteren de lo que es el concurso y más sabiendo que es totalmente gratuito a la hora de inscribirse y totalmente gratuito a la hora de ir a, a ver el show, que bueno, estamos hablando del 1 al 5 de septiembre, ¿no? Esto viene ya pensado hace cinco años, eh, lo venimos pensando muchísimo, eh, haciendo distintos tipos de eventos, nosotros somos una productora de eventos. Eh, sabemos de que, bueno, eh, revolviendo todo lo que es el semillero, como le decimos nosotros de músicos, sabemos que el día de mañana, eh, dentro de unos años, esto va a tener sus frutos en los escenarios de toda la provincia, porque básicamente la idea del grito es que abarque toda la provincia. Eh, hoy en día tenemos en muy pocos escenarios y también tenemos muy pocos músicos que presenten propuestas nuevas. Y bueno, la idea es justamente agarrar eh, a los chicos eh, desde muy chicos eh, como para que bueno empiecen eh, a escribir, empiecen a componer y bueno ya tengan su posibilidad de subirse a un escenario totalmente profesional, o sea, con iluminación y sonido profesional. Es una experiencia increíble sabiendo de que son chicos de 12 a 16, 17 años eh, que se encuentran atrás de un escenario eh, compartiendo camarines, eh, tocando por primera vez, eh, los premios que son grabar un disco eh, de ocho o nueve canciones, eh, bueno eh, después hay premios sorpresas, también hay dinero en efectivo, eh, que llegan hasta cuatro mil pesos, y bueno, también eh, siempre hay algún que otro premio sorpresa que va destinado directamente a las escuelas. La experiencia que viven los chicos no es, eh, es inexplicable, o sea, no, no se lo puede contar hasta la hora de vivirlo ahí. Nosotros que estamos chequeando tanto fuera del escenario o atrás del escenario, lo vemos y bueno, es, es algo muy lindo, ¿no? que es muy difícil de que, que se repita en otro tipo de evento. Eh, las bandas van a tocar tres canciones eh, cada una. Eh, una sí o sí tiene que ser de eh, autoría propia. Eh, es la idea como para impulsar lo que veníamos hablando hoy, de que, bueno, que los chicos eh, compongan y eh, que escriban más que nada eh, y bueno y hay puntos importantes son tres jurados eh, que van a elegir se van a fijar más que nada en lo que es eh, el uso del escenario eh, eh, bueno Obviamente la composición va a ser una... el tema propio va a ser un factor fundamental, pero también nosotros vemos todo lo que es el respeto y el compañerismo en cómo se manejan tanto como nosotros, como con, con los chicos mismos, con sus su propios compañeros vendría a ser... Y bueno, eh, ese tipo de cosas para nosotros es importante, nosotros le bajamos esa línea a los jurados para que vean, porque sabiendo de que son chicos, demasiado chicos, y que muchos hace poco están tocando, eh, no, no, no nos fijamos puntualmente en cómo toca la guitarra, porque son chicos muy nuevos, músicos muy nuevos. Así que bueno, eh, básicamente vamos mirando eso, esos puntos que son importantes, eh, más que nada el respeto al compañerismo. La idea es armar siempre un grupo de jurados. Eh, que sea, o sea un trío de jurados que tenga eh, que abarque todo prácticamente como para que puedan ver. Eh, son músicos muy reconocidos de distintas ciudades y siempre que vamos a distintas sedes siempre ponemos uno que sea local. Eh, los perfiles básicamente son músicos y muchos también están dedicados a algunos compositores y otros están por al lado de lo que es escénico pues, puede ser músicos y actores también. Únicamente se inscriben por la web que es eh, www.concursoelgrito.com es simplemente eso entran eh, ahí tiene eh, lo que es fotografía de todos los años eh, tiene bueno el, las bases y condiciones eh, y bueno y lo más importante que es donde eh, dice inscríbase o inscríbase gratis una cosa así es una sola pita y ahí llenan los, eh, los datos con todos los integrantes y listo, una vez que lo envía ya está, eh, completan el formulario y ya están adentro. Nosotros lo recibimos, eh, y bueno ya y eh, lo único que le dice la web es que ya está encripto o gracias, una cosa así, pero bueno, ya está, eh, es totalmente gratuito, es muy fácil. Y bueno, y todo lo que es consultas o contactos lo pueden ver también por esa página, se pueden comunicar telefónicamente con nosotros o por mail, que está también la información dentro de la página. Nos juntamos con gente de café y con gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, y bueno, hablando con el área joven de CAFEC, eh, empezamos a lo que es, eh, a, a cranear todo lo que es esto, que es, por ahí uno cuando lo ve de afuera o lo ve en un folleto, eh, parece simplemente un concurso, pero bueno, se maneja un equipo muy grande con escenógrafos, eh, con gente de sonido, se mueve un montón de gente, que por ahí, bueno, esta, en esta oportunidad tenemos también, eh, en esta edición 2014, vamos a filmar todo, documentar todo, como para, bueno, eh, si Dios quiere, llegar a lo que es eh, la TDA, eh, que para nosotros eso es un objetivo muy grande, eh, bueno, vamos a tener programas de televisión, o sea que, eh, bueno, se mueve un montón de gente, un, un equipo muy grande que... Eh, si volvemos atrás a aquellos dos años en donde el área joven de Café nos abrió las puertas y el, más el impulso de UNER, eh, bueno, eh, hoy nos sentimos totalmente satisfechos, exitosos, orgullosos eh, de tener un producto que, bueno, cada vez y cada año eh, va creciendo más.